Bueno gente, acá les estoy mostrando... Este obviamente no es el CPU que vamos a armar. Este es el que estoy utilizando en este preciso momento. Que estoy con el que trabajo, lógicamente. Pero bueno, acá este es el que vamos a, a rearmar, ¿no? Este es el gabinete viejo que yo tenía. Que lo tuve muchos años. Bueno, como pueden ver, es un modelo viejo. Eh, y bueno, lo vamos a estar restaurando porque tiene, no tiene nada adentro. Creo que tiene... Un par de cables nada más. Y bueno, como pueden ver, ahí se, se ve que tiene un cooler. Pero después, como pueden ver, no tiene la fuente, no, no, no tiene el mother, no tiene... Está pelado, digo, básicamente, ¿no? Porque, obviamente, eh, lo viejo lo saqué, lo guardé. Eh, estoy utilizando la fuente que estaba acá, la pasé a, a este CPU, que está acá abajo. Pues No se ve porque tiene como una especie de compartimiento cerrado, ¿no? o sea, aislado aparte de la parte donde va el madre y todos los componentes ¿no? como pueden ver ahí, les muestro ahí se ve más o menos pero bueno, disculpen el desorden, no, pero bueno, no le den bolilla a lo estético acá no es importante eh, sí y no, pero bueno lo dejamos para otra parte, de esa parte eh, todo lo que tenga que ver con lo estético eh, muchos me pidieron yo subí un video para aquellas personas que quieran ver dónde conseguir este gabinete, qué modelo es, esperen que se me fue fuera de foco, ahí está. Eh, qué gabinete es, qué modelo, cuánto, las medidas, todo, todo, todo, todo. Igualmente hay un video donde yo no expliqué en muchos detalles. Tengo que hacer un review, se le dice así, ¿no? Hacer un otro video de vuelta, no, pero no, no obviamente no voy a repetir todo. Voy a dar más detalles de este gabinete que está muy bueno. Lo súper recomiendo, yo soy diseñador, me dedico a eso, bueno, el que ya me conoce ya sabe, pero el que no me conoce soy diseñador y animo videos, o sea que estoy con la parte, eh, trabajo mucho con el 3D, o sea, para el que no sabe o el que sabe más o menos, eh, tenés que tener una máquina medianamente buena, o sea, con componentes que levantan temperatura, por lógica ¿no? porque componentes buenos hacen que la máquina levante más temperatura tiene que estar más aireada no ventilada con más eh, ventiladores coolers ¿no? sistema de refrigeración que todavía me falta que después cuando lo compre voy a hacer un video explicándole todos los todos los detalles modelos los costos seguramente en la descripción de ese video le deje el link donde yo lo compré yo siempre recomiendo cosas que realmente me, me, me sirven. ¿no? No, no voy a, nunca voy a recomendar a alguien que estafa o que, no sé, eh, o sea, yo, yo hago las compras seguro. Me informo antes de comprar algo y bueno, después lo termino comprando, obviamente. Después, obviamente, esto ténganlo en cuenta, esto ya que estoy, y, y seguimos con el video. Eh, nunca se queden con lo que digan en un video. Tienen que hacer prueba y error también. Porque yo les puedo decir, sí, compren esto que está buenísimo. Que yo Y capaz que vos lo comprás por haber visto mi video. Y vos, lo, para lo que vos lo querías, no era. Entonces tenés que informarte muchas cosas antes de comprar un producto. No importa si lo recomiendo yo o lo recomienda eh, el Rubius. No importa. Seguramente le van a dar más bola a esa persona, ¿no? Pero por algo será. No, no se fijen en la cantidad de seguidores, suscriptores, no. Fíjense si realmente lo que están por comprar es lo que necesitan ustedes. ¿ta? Porque puede que no, es el, no sea el modelo. Tienen que ver muchas especificaciones. Ya sea para el mother, para el uso. Eso es muy importante, ¿no? Si no es lo mismo armar una computadora para diseñar que para jugar o para simplemente usar internet, algo básico no sé, armar eh, no sé, listas en PDF en Word que eso se usa más que nada en una oficina o en la parte de ventas, bueno, logística se usa mucho ese tipo de cosas pero bueno, tampoco te vas a armar una, computadora, una mega supercomputadora para hacer ese tipo de trabajo entonces bueno, no importa, no, no la voy a hacer tan larga, pero bueno, justamente de esto vamos a hablar les voy a enseñar cómo armar, montar un CPU básico ¿no? desde, de, desde cero ¿no? bueno acá ya tenemos el gabinete que no es modelo nuevo es usado es medio, medio viejito ya tiene sus años pero me, me sirvió, me, me aguantó muchos años ¿no? he metido mano como 140 mil veces he arreglado el mader eh, lo restauré le, puse, le fui agregando cositas ¿viste? con el tiempo ventilación algunas reformas dentro del gabinete, que son detallitos, pero que hacían que mi gabinete sea un poquito mejor, más cómodo a la hora de... O sea, que cumpla con los requisitos que yo necesitaba, básicamente, ¿no? Pero bueno, después decidí, obviamente, como me fue bien en mi negocio como diseñador y animador, dije, bueno, tengo un dinero, lo voy a invertir, voy a... me compré ese gabinete, ¿no? Que, que yo necesitaba para... No solamente por una cuestión de estética, todo lo que es el vidrio... ...las lucecitas de led y todo eso... ...eso es algo extra, ¿no? ...que le da un toque mágico a la cosa, ¿no? ...a tu setup, a tu lugar de... ...no sé, ya sea tu oficina, tu pieza... Eh, donde, ...donde estés, ¿no? ...pero bueno, eso no es necesario... ...es algo... Un, ...algo que queda lindo, estéticamente... ...pero no cumple ninguna función... ...solamente de decir, ¡ay, qué lindo que es! ...nada más... ...pero yo no compré el gabinete para eso... ...simplemente lo compré porque sabía que el hecho de pasarme de un procesador que era de 2.6, creo que era, de dos núcleos, eh, Intel creo que era, pasé, no, perdón, AMD eh, o Celeron, no me acuerdo. Era un, un procesador muy básico, muy lento, que no cumplía con los requisitos que yo necesitaba, eh, las tareas eran muy lentas. Eh, se trabajo cada dos por tres, bueno, en fin, no, no, no es por hablar mal de la marca ni nada, pero bueno, lo que yo tenía en mis manos eh, no me servía. Entonces, eh, junté un dinero, me compré los componentes primero, primero me compré los componentes, que fue el Mader, un Mader nuevo, después le voy a dejar la descripción, es más, tengo que hacer un video, así que después, cuando tenga el video hecho, por acá en la pantalla, les voy a dejar el link para que puedan ir a ver ese video, donde explico cómo montar, ese, este cpu este mismo con los componentes que están ahí adentro que es un mother, obviamente no tiene un mother no va a estar las cosas conectadas sin el aire eh, pero después les voy a decir el modelo porque no me acuerdo <risa> un mother, eh, memoria ram, placa de video para trabajar 3d un procesador que es un intel eh, i7, eso es lo bueno, no, pasé de una torta a una tortuga a una ferrari no. No, no, no iba a decir un chiste con el tema de Shakira pero mejor me callo por la duda para porque no se ofenda nadie así que nada eh, ustedes se dieron cuenta no en fin eh, nada gente les voy a mostrar en el próximo video cómo montar este CPU así que nada lo único que les pido es gracias a su ayuda cómo pueden ayudar cómo pueden aportar para que esto se arme básicamente dándole like a este video Suscribite al canal, activa la campanita y dejate algún comentario si querés, algo positivo, algo copado, ¿no? Obviamente, y nada, seguramente eh, les voy a estar contestando. Y si quieren saber algo en particular, algo que tenga que ver con la computadora, lógicamente, o el diseño, la animación, qué programas uso, eh, bueno, consejos que puedo llegar a darte, obviamente siempre para sumar, nunca para restar. Siempre y cuando pregunten con buena onda, yo les voy a responder. Ahora, si bardean y tiran mala onda en los comentarios, lógicamente no les voy a dar bolilla. Así que, nada gente, los espero en el próximo video. Chau.